Nivel dentro de 216 de experiencia. Si seguimos en el nivel 16 y si en nada, pues subiremos al 17. Chicos, pues nada, ya está hecho esta, esta pequeña prueba. Y bueno, pues ahora haremos el rally de Montecarlo. Y bueno, pues las temporadas, creo, vale, me parece que en, en, en el v, en WCR2, perdón, v, en, en el v, en W, perdón, chicos, un momento. Que mire una cosa porque es que me lío vale ya está subido un momentito vale chicos que estoy mirando una cosita ahora mismo me pongo ahí vale en un velo en w el w recedo si sí, eso es pro creo que es más me parece que son más temporadas vale las que tenemos que hacer es decir, ya no son las mismas, no son 4 y 4, no son dos jornadas, Y no son más de dos jornadas. Y bueno, pues ahora vamos, pues descanso. Y vamos a hacer descanso. Y así, pues, eh, ganamos ese, hacemos ese pequeño objetivo. Y ya lo tenemos. Vale, ahí está. Y ahí lo tendríamos. Vale, tenemos un punto ahí más D Y bueno, vale, vas a coger este, vale Mayor precisión, dice Aumenta el número de periodos en la parte En el parte meteorológico por Para cada, para cada etapa de 2 a 3 Vale, esto lo vamos a poner No sé por qué se me ha quitado, chicos Ya estamos en el nivel 17 Ya hemos subido al nivel 17, ¿veis? Y vale, de momento no tenemos ahí I más D Vale, pues nos vamos al Rally de Monte Carlo, chicos El primer rally y el más complicado El Rally de Monte Carlo, vale Se... Bueno, entre yo ahora os digo El Rally de Monte Carlo, a ver eh... Es muy... se conoce Como... Es, es el Rally... Vamos, es es el Rally El Rally de Monte Carlo Ah, pues sí, son dos temporadas, vale, chicos Pues seguimos ahí, en dos temporadas Digo, el rally, de Tem el rally de Monte Carlo vale, se conoce por las curvas que tiene, vale, y bueno, que es el primer rally del año, que es en enero, ya sabéis, es, es el primer rally que se que, que se hace y bueno, pues es, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los barrancos. ...como en muchos rallies... ...y a este he en plus... ...que sobre todo hay mucha carretera helada... ...hay mucha nieve... ...tipo... ...tipo... ...en Suecia os acordáis cuando empezamos... ...pero... ...esto va por tramos... ...porque lo más que vas a estar es en carretera... ...en asfalto... ...y bueno, asfalto y mucho hielo... ...y hay que tener mucho cuidado... ...porque el coche se va muchísimo... ...sobre todo en los giros... ...cuando hagamos horquillas y eso... ...que son... ...ya sabéis como las curvas cerradas, se llaman horquillas horquillas y bueno ya veréis luego si sí, es verdad que es un espectáculo pues hay que tener mucho cuidado con los barrancos porque nada se te va del coche eh, en nada se te puede dañar, es muy fácil que se te dañe en cuanto te des o pierdas el control o te desconcentres en algún punto de la pista os del circuito y bueno, pues eso, tener en este sí que tener bastante, mucho cuidado, diría yo. Entonces es es un rally, es verdad que son dos temporadas, pues un rally muy duro, hasta las Power States, que es la, así a lo mejor, o la super especiales más duras. Y bueno, pues ir con mucho cuidado y con mucha precaución, porque... Es en invierno, es el primero que hay Y queda pues eso toda, toda la temporada entera Entonces vamos allá Y espero que os guste Vamos vamos a iniciar el día Y empezamos, que no lo he dicho chicos En luceram con muy pocos kilómetros Tenemos nada más que 5 kilómetros con 99 Y luego Se, se lee Agnières en Deuli Que son 7 kilómetros con 53 km, y es la más larga así que vas allá empezamos pero si sí, este rally es digamos el es, es el rally base que nos va a ayudar a seguir todo el campeonato Porque si ya hacemos buenos tiempos aquí Y nos mantenemos primeros Nos va a ayudar en la demás temporada Como veis es un rally Pues ahí veis que también nieva Muchas veces también nieva Y es un plus que le añadimos Sabéis, es un plus más Y bueno, una dificultad de visión más Que bueno, ahí está todo rally Todo lo que vamos a recorrer ahora Así es la pista, ahí nos falto un sitio precioso, la verdad Un paisaje enorme Y bueno, pues a ver qué tal nos sale Este primer rally de la segunda temporada Ya Vale, ahí estamos Vamos con Lucerana, ahí vamos A ver qué tal Rally de Monte Carlo 30 Izquierda 3 abierta A derecha 4 A izquierda 3 corta Y derecha 4 A giros Y cima a derecha 5 se cierra A izquierda 5 80 Cuidado Cruce derecha a izquierda 4 larga se cierra A derecha a fondo y derecha 4 corta, 30 Derecha 4 corta, a giros, 50 Freno, horquilla derecha, izquierda, a fondo Vale, ahí está la horquilla Eso es a Izquierda 4 corta, se estrecha Y derecha 3 se estrecha, a izquierda 3 sigue A derecha 5 sin corte y derecha 3 corta, 40 Ahí está perfecto, sacamos verde, chicos. Eso derecha es 3 muy se bueno. cierra. izquierda 2, 100. Izquierda 4, se cierra, 3, larga. A derecha 2 corta, 80. Horquilla cerrada, izquierda, 50. Izquierda 4 corta, a derecha 4 corte pequeño, a izquierda 3 corta Y cima, a derecha 3 corta sin corte Y horquilla derecha, 50 Vale, otra horquilla para arriba Izquierda a fondo y cuidado, peligro sobre cima, cruce izquierda 5 sigue Vale, pero peligro sobre cima ya está Y derecha 5 corta, izquierda 4 corta, 50 Derecha 3 a izquierda 3, 50 izquierda 5 corta a vale, largas, se izquierda 3 muy bien a fondo 30 izquierda a fondo ahí está muy bien derecha a fondo y freno a derecha 4 sobre puente y cuidado derecha 2 freno para horquilla cerrada vale. izquierda aquí empieza 50. la subida izquierda a fondo a giros y horquilla derecha sin corte 80 Izquierda 3 corta, a derecha 4 media se cierra, 3. A izquierda 3 corta, 20. Freno fuerte, izquierda 4 se cierra, horquilla izquierda, 30. Derecha 3 sigue a izquierda 3 corta, 50. Freno izquierda 3 corta, derecha 2 corta. A izquierda a fondo, 50 cima derecha 4 80 baches. Recto a izquierda sin corte a puente. A izquierda 3 corta 30. Derecha 4 larga, se cierra izquierda 4. Y derecha 3 20. Izquierda 3 sobre cima freno 20. Horquilla derecha. A izquierda 3, a derecha 4, sin corte. Y derecha 5, corta. A izquierda 4, corta. A derecha 3, 30. Izquierda a fondo se cierra 3, corta. Y giro sobre cima, a derecha 3, a izquierda 2, abierta. Lo habéis visto como... Y derecha ¿Cómo 6? se ha metido ahí 3. en cuanto derecha, sobre mal, y derecha 2. tener mucho cuidado ahí chicos. Eso es. ahí a por izquierda a fondo. Y derecha 3 corta, a izquierda 4. A derecha 5, media se cierra 3, se estrecha. A izquierda 3, a derecha 6, se estrecha, a izquierda 5. A izquierda 4 corta, a derecha 4 corta, 80. Izquierda 6 corta sobre cima, 30. Horquilla cerrada izquierda, 50. Izquierda 5 se cierra, a derecha 6 muy estrecha. Y derecha 4 corta e izquierda 5. A horquilla derecha sin corte, 30. Sobre cima. Derecha a fondo larga. E izquierda 3 larga para meta. E izquierda 3 larga, zeta. Vale, pues está perfecto chicos. 5 horas con 4 y 66 segundos. Primeros, perfecto. Vamos ahí, vemos la repetición y ya está. un rally bonito, pero un rally muy muy complicado lo habéis visto que nos hemos dado ahí en esa... vamos, lo que es en... perdón, en ese quitamiento de la carretera es que si no hubiera cu tenido cuidado pues a lo mejor se me hubiera dado me hubiera hecho un trompo lo que... o lo que sea bueno, no eso, pero no tanto pero si sí, a lo mejor me podía haber hecho más daño por eso digo que es un rally que es que hay que tener un cuidado veremos el correo aunque porque aunque se me ha olvidado mirarlo la verdad pero sí ahí dice que que mucho cuidado con los barrancos y que es un rally pues eso la mar de complicado es que yo le llevo jugando muchas veces ya no es la primera vez y si sí, me ha costado hacerlo perfecto como hoy pues uf, bastante bastantes carreras y he jugado el VCR y he jugado la categoría VCR mundial llegando y llegaba, me acuerdo, súper just, justo de tiempos. Me acuerdo que patinaba el coche mucho, si iba por un lado, por la nieve que había, el, el, que es como si hubiera hielo en la nieve. Y es. Y eso es que lo. Y eso, y, y eso son los así, digamos así, pues los. La, las condiciones que lo hacen pues tan duro a rally de montecarlo y bueno pues ahí estamos viendo la etapa que es bastante buena y bueno ya hemos terminado ahí la primera carrera chicos y nada así que me podéis comentar qué os parece qué tal estáis ya sabéis dejarme un like darle a la campanita para que nos no pueda ir más vídeos chicos de estos seguiremos haciendo más y bueno pues terminando la carrera entera Que es lo que vamos a hacer aquí Que es el mundial entero Y ya pues ya más adelante Haré la temporada con el volante Porque <coughs> necesito tiempo Es verdad que ahora estos días Lo puede haber hecho Pero si sí, prefiero Ahí está la horquilla Pero prefiero tener <coughs> Tenerlo planificado y... y entrenarlo yo Y ya está ahí ha sido donde he, he pillado el coche. <coughs> la verdad es que había jugado con este, vale, he jugado con este Citroen en el tanto en el Dirt, creo. No en el Dirt empecé a jugarle y la verdad es que es un coche como muy estable, que me da <coughs> mucha seguridad a la hora de pilotarlo también. Y bueno, por esto, por eso escogí el Citroen C3, bastante bueno los otros, bueno los probé pero no me... y los he probado bien, de verdad, muchas carreras, pues no me han dado resultado, este sin embargo pues sí, es mucho mejor y bueno, ahí ya estamos llegando al final Sí. Y bueno, pues vamos a seguir chicos Vamos muy bien Vamos con la segunda Agnieres Ar en, en Devolui Se llama Esta es más larga chicos Y más complicada <tose> Vale, pues empezamos la segunda chicos. Ahora es bajada. Todo lo que hemos subido. Ahora de bajada. A izquierda, derecha, a fondo. Se cierra, cuatro corta. A izquierda, cuatro, se estrecha, treinta. Horquilla cerrada, derecha, treinta. giros treinta. Izquierda a fondo sobre cima, a derecha 5, freno Para horquilla cerrada, izquierda e Izquierda 5 se cierra, a derecha 5 se estrecha, 40 Izquierda 5 corta, 30 Derecha a fondo a túnel, 30 Recto a derecha a fuente Y recto a derecha sigue al medio a túnel Izquierda 5, silla, derecha 4, 30 Giros, 30 Izquierda 5, se estrecha, 30 Izquierda 5, corta, 50 Derecha 4, se cierra, izquierda 6, derecha 6, se cierra, 30 Izquierda 5, muy larga, 30 Derecha 3 corta, izquierda 3 se ensancha. A derecha 3 se estrecha, izquierda 3 y derecha 4, 50. Derecha 4 corta, izquierda 3 muy larga, 30. Derecha a fondo se cierra, 2, 30. 4 sigue a izquierda 3 corta a derecha 4 e izquierda 2 corta a derecha 4 a izquierda 3 corta a derecha 3 corta sigue a izquierda 2 a derecha 4 se cierra 3 a izquierda 2 a derecha 3 30 sobre asfalto 3 se cierra y a derecha 3 corta. Agidos rápidos sobre cima, 50. Izquierda 4 se cierra, 80. Derecha 3 sigue a izquierda 5 en cruce. Y cuidado, izquierda fondo se cierra 3 sobre cima. A derecha 13, cierra, 50 Izquierda a fondo, 80 Horquilla izquierda, 100 Derecha 6, 80 Izquierda 4, a derecha 4, abierta Cuidado, izquierda 4, corta sobre cima A derecha 4, se cierra 3 Y derecha 4, corta A derecha 5, corta, 50 Cuidado, freno izquierda 2, corta A derecha 3, se cierra A izquierda 2, corta A derecha 4, se cierra A izquierda 2, corta Y derecha a fondo, 20 Derecha 3 sin corte, e izquierda 4 sigue sobre cima. A derecha 5 corta y horquilla derecha, 50. Izquierda 4, a derecha 4. E izquierda 4, 50. Izquierda 5 corta sin corte, 80. Izquierda 2 corte pequeño abierta, 20. 5 se cierra 2, tras cruce a derecha 2 sin corte a izquierda 2 sin corte se estrecha a derecha a fondo 30 derecha 3 corta, a izquierda 4 se cierra a derecha 2 a izquierda 3 sin corte, a derecha 2 e izquierda 4 e izquierda 3 corta, a derecha 5 sobre cima 30, derecha 4, 50 3, a izquierda 3, 5, larga, cuidado, cruce izquierda a derecha a fondo, 80, izquierda a fondo, a derecha 5, y derecha 4, media, e izquierda 6, a derecha 5, abierta, 50, derecha 4, corta, 6, estrecha, izquierda 5, y túnel, 30. Izquierda a fondo sigue, 30, y derecha 6 se de cierra, 5 a túnel, 20. Derecha 6 corta, 20, derecha a fondo, a izquierda 6 estrecha, 150 para meta. Ahí está chicos, 5 horas... Con 46 minutos, con 954 segundos primeros, vamos allá chicos, menos mal, hemos, ya habéis visto chicos, hemos empezado muy bien con una verde, hemos hecho dos rojas y hemos hecho <coughs> otra verde y al final pues hemos hecho el mejor tiempo, es muy difícil este rally, cuidado porque no es sencillo, ya lo habéis visto, ¿eh? hay que tener una concentración Enorme, ya habéis visto ahí en ese, en ese tramo que casi me quedo encajonado Y es que es de los rallies más difíciles que hay Quitando el de México que también tiene muchas curvas, lo destaco Pero es muy muy complicado Y, y el de Alemania que ya le haremos en el Mundial Lo que es en el Mundial Mundial también <coughs> Vale, pues vamos a dejar este ya pues a, a la power stage yo creo. No, miento, es la segunda etapa. Ahora vamos al service ya para ver lo de siempre, ya sabéis. Y luego ya sí. súper es especial y va en la Power Stage. Chico, ya estoy aquí, perdón que estaba haciendo una cosilla Vale Vale, pues estamos en la general Vamos acumulando ahí minutos Tenemos 10 horas con 51 minutos Muy bien, genial Vamos a la power State De ahí, digo al Al área de servicio Y ya pues A las dos que nos quedan Es muy duro, eh Chico que ya estoy aquí, perdón, que estaba haciendo una cosilla Vale Vale, pues ahí estamos en la general Vamos acumulando ahí minutos Tenemos 10 horas con 51 minutos pues Muy bien, genial Vamos a la power state De ahí, digo, al Al área de servicio Y ya pues A las dos que nos quedan Es muy duro, eh Montecarlo. Vale, aquí estamos A ver que se nos ha roto pues el motor es el que más sufre como siempre Un 73% y lo demás nada Turbo está muy bien, la dirección no está nada mal El parachoques delantero ha sufrido un poquito 76% y nada, pues vas a darle automático también Vale, lo que no me va a mover es el, la caja de cambios No sé por qué Vale, vamos pues ahí, completo Vale, la Power Stage es <coughs> Lutheran pero al revés Que no la voy a poner Y la siguiente es larga Veréis lo que tiene, 21 kilómetros La Goyen de Besubi, Esta es la más chunga de Este Rally, yo creo que además la clave para continuar Si os falto duro, espera, a ver Vale, ah, vale, está bien la voy en subir, vamos Uf, Es muy difícil y Me tiene mucha tensión Pues ya veréis, es una etapa muy dura Ya la veréis Así que bueno, vas a jugarla A ver qué tal nos va, ya veréis que larga es Porque la cima, cuando subimos al final Es una cima de nieve Y es donde se nos va más el coche <coughs> En esa cima Justo al final De ese kilómetro 21 Bueno, vamos a jugarla, vamos allá este tramo es el final Es la final por donde pasamos Y eso Y me acuerdo que la meta estaba en la cima Pero es muy difícil Porque además tienes que ir subiendo Como si subieras un puerto Como hemos hecho ahora que hemos bajado y tal Pero mucho más para arriba Es como ir a... Os vas hacia arriba todo el rato Vale, ahí estamos en la jornada 2, chicos De Monte Carlo momento vamos bien la posición estamos en top primera no hemos bajado y eso está pues muy bien ahí ya estáis viendo la carretera helada chicos super helada y bueno ese es el tramo ahí que tenemos el más chungo que hay entonces hay que estar muy concentrado hay que tener cuidado con los golpes sobre todo cuando nos demos las colisiones y bueno pues vas allá vas a disfrutar de ella porque esta es una etapa clave la otra ya no mucho y muy especial, así que vamos allá, vamos a por ella, estáis viendo todos los, todos los tiempos que tenemos, 30, vamos a, empezar, 3, a, ver a, qué tal, a ver qué tal se nos da, a derecha 4, a izquierda 3 corta. y derecha 4, a giros, y cima a derecha 5 se cierra, a izquierda 5, 80, Cuidado, cruce derecha a izquierda, cuatro largas se cierra. A derecha a fondo. Y derecha cuatro corta, 30. Derecha cuatro corta. A giros, 50. Freno, horquilla derecha, izquierda, a fondo. Vale, aquí empezamos las horquillas. De izquierda 4 corta, se estrecha y derecha 3 se estrecha, izquierda 3 sigue A derecha 5 sin corte y derecha 3 corta, 40 De Derecha 3 se cierra, a izquierda 2, bien eh, como va cambiando el clima cuando vayamos subiendo la, a la altitud Izquierda 4 se cierra, 3 larga la altitud, tres, larga. Por la altitud va cambiando dos, corta, todo. 80. Horquilla cerrada, izquierda, 50 Vale, hay que estar tranquila Ya, ya vamos subiendo Poco a poco ya veréis Izquierda, 4 corta, a derecha, 4 corte pequeño A izquierda, 3 corta Y cima, a derecha, 3 corta sin corte Y horquilla derecha, 50 Uff, ¿habéis visto, chicos? Madre mía, orquilla, lo que me he Y horquilla derecha, derecha ahí. 50 que tengo... La... Ya tengo. La, izquierda a fondo y cuidado, peligro sobre cima. Cruce izquierda 5 y tengo sigue. Por y derecha 5 corta, izquierda si no, 4, corta, 50. Pues ya tengo. Derecha 30, izquierda sí. 3, 50. Vale, izquierda perfecto, 5 corta, la a derecha verde, 4 largas, ante la Izquierda 3. A izquierda a fondo, 30. Derecha a fondo y freno a derecha 4 sobre puente. Cuidado, derecha 2, freno para horquilla cerrada, izquierda 50. Izquierda a fondo a giros. Y horquilla derecha sin corte. Pues ya va elevando. Yo estoy subiendo. Izquierda 3, corta, a derecha 4, media se cierra 3. A izquierda 3, corta, 20. Freno fuerte, izquierda 4, se cierra, horquilla izquierda 30. Derecha 3 sigue, a izquierda 3 corta, 50 Frena izquierda 3 corta, a derecha 2 corta A izquierda a fondo, 50 Cima derecha 4, 80, más. Recto a izquierda sin corte a fuente A izquierda 3 corta, 30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 A derecha 5 corta, a izquierda 4 corta, a derecha 3, 30, izquierda a fondo se cierra 3 corta. Y giro sobre cima, a derecha 3, a izquierda 2 abierta. Vale, aquí ya estamos el punto clave, lo vais viendo, ¿no? Como cambia. Y derecha 6, 30, recto a derecha sí, pues, sobre fuente y, poco y a poco. Bueno, estamos empezando la subida. A, la cima. a izquierda a fondo la segunda verde perfecto. y derecha 3 corta a izquierda 4 o si que me os imagináis que me hago un a derecha 5 media, se cierra 3 se estrecha izquierda 3 a derecha 6 se estrecha e izquierda 5 dificultad Dios izquierda 4 corta a derecha 4 corta 80 kilo de esos, izquierda 6 corta sobre cima 30 horquilla cerrada a izquierda 50 Segunda verde, genial Izquierda 5, se cierra a derecha 6, muy estrecha Y derecha 4, corta e izquierda 5 Horquilla derecha sin corte, 30, sobrecima Derecha hmm. fondo, larga y Izquierda 3, larga, 30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 A derecha 3, estrecha, izquierda muy 3 Vamos, y derecha 4, 4 50. Cuidado ahí. Dios, es que hay que tener cuidado. Derecha 4, corta, izquierda 3, muy larga, 30. Hostia, no. Derecha si 4, la se cierra 2, 30. Ay, Dios. 4, Listo, silla, izquierda 3, 3, 3, y corta, a derecha 4 silla, e a izquierda 3 bueno, corta, paneles, la, tengo el a derecha panel, 4. A izquierda 2 corta. A derecha 4 a izquierda 3 corta. A derecha 3 la corta silla, a izquierda 2. Perfecta, a derecha 4 se cierra 3 a izquierda 2. A derecha 3, 30 sobre asfalto. Izquierda 3 se cierra y a derecha 3 corta Agidos rápidos sobre cima, 50 Izquierda 4 se cierra, 80 Derecha 3 sigue, izquierda 5 en cruce Vale, bueno, no pasa nada Hay que aguantar Y cuidado, izquierda fondo se cierra, 3 sobre cima Oh, y A derecha ver. 3 visto, se cierra, ¿no? 50 y que me lo comía chico izquierda a fondo 80 horquilla wow. izquierda 100 paramos paramos ahí. Derecha vale, 6, perfecto 80. De momento chicos vamos perfectos izquierda vale, 4 vale. a derecha 4 abierta tomamos que había hecho ahí Cuidado, izquierda 4, corta sobre cima A derecha 4, se cierra 3 Vamos a la mitad ya, ¿eh? Y derecha 4, corta A derecha 5, corta 50 <risa> Cuidado, freno izquierda 2, corta A derecha 3, se cierra A izquierda 2, corta A derecha 4, se cierra A izquierda 2, corta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 Izquierda 5 corta sin corte, 80. Izquierda 2, corte pequeño, abierta, 20. Izquierda 5 ¿Qué? se cierra 2, tras cruce a derecha, 2 sin corte. No, chicos, joder macho. ¿Cómo salgo yo de aquí? Hostia, ¿cómo salgo yo de aquí, tío? Ay, Izquierda bueno, tío, 5 7, se cierra 2, tras cruce a derecha, 2 sin corte.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 Cuidado, cruce izquierda a derecha a fondo, 80. Izquierda a fondo, a derecha 5. Normal que la hayamos Y derecha 4, media. No de mal, e izquierda 6, a derecha 5, abierta, 50. Derecha 4, corta, estrecha, izquierda 5, y túnel, 30. Izquierda a fondo sigue, 30 Y derecha 6 se cierra, 5 a 20 Derecha 6 corta, 20 Derecha a fondo, a izquierda 6 se estrecha, 150 Izquierda a fondo, 300 Cuidado, freno fuerte para recto a izquierda Se estrecha en cruce, sobrevive tiene que tener cuidado, ¿eh? Sobre 10. Y recto a Vamos izquierda así, sin chicos. corte. Ah, 300 Vamos. Derecha a fondo, 80. Derecha 6, 10. Cuidado, horquilla derecha 80. Sobre asfalto. Vale, sobre asfalto, venga. No pasa nada. Derecha, a fondo, a izquierda, a fondo, se estrecha, 80 Cuidado, derecha, 4, se estrecha, a izquierda, 5, abierta, larga, 100 Dos mal, llevamos no, mal, no pasa nada, a ver si recuperamos Cuidado, freno fuerte para horquilla, izquierda, 50 Vale, horquilla Perfecto Derecha, 4, 30 Izquierda, 4, se cierra, a derecha, a fondo, a izquierda, a fondo derecha 4 se cierra izquierda 3 corta derecha 5 corta 20 cuidado horquilla derecha 50 izquierda 5 50 sobre nieve derecha 4 50 izquierda 6 80 derecha 5 corta 80 sobre asfalto horquilla cerrada izquierda sin corte se ensancha 150 y dos baches a izquierda 5 no, me quedan dos Tengo a derecha 5 sin corte se cierra a izquierda 6 30 Cinco, cuidado, cruce derecha, bueno, se estrecha a izquierda 4, 30. Bueno, se ahí en el cruce. Derecha 4 se cierra. Perfecto, vamos. E izquierda a Con fondo sobrelleve eh. a freno fuerte para horquilla derecha. Horquilla. E izquierda a fondo fuerte y derecha a fondo se cierra. Freno para horquilla izquierda y horquilla derecha. fondo media se cierra 5 vale verde chicos perfecto a derecha 6 larga se cierra sobre cima 30 izquierda 5 30 izquierda 4 corta a derecha 5 corta 50 izquierda 4 100 Cuidado, horquilla izquierda. Y derecha, tres, abierta para horquilla derecha. A izquierda, tres, abierta, larga, cincuenta. Larga sobre asfalto. Y cuidado. encima a derecha 5 en cruce. 60. Derecha 4 corta. 50. Horquilla derecha. A izquierda a fondo. A derecha 4 corta. Se estrecha. Izquierda 5 corta. 40. Derecha 5 corta sigue. Izquierda 5 corta. 150. Orquilla izquierda 50. Esta parte es un poco chunga. Dale ya la marcha los tenemos tocados. Orquilla derecha 50. Está el cuadro ahí. Cuadro crítico. Pero vamos bien, vamos. Orquilla izquierda 50. Orquilla derecha 40. Suena locura, chicos Horquilla izquierda, 30. Horquilla cerrada, derecha, 30. Y horquilla cerrada izquierda sigue horquilla cerrada derecha, 80. Vale, tengo las pastillas ya tocadas también de los frenos. Este vale. Izquierda 4, Para horquilla cerrada, izquierda a derecha, dos abierta Para horquilla cerrada, derecha e izquierda, tres, cincuenta. Derecha cuatro, corta, se estrecha a izquierda tres. A derecha dos, abiertas, sigue. A izquierda 3 se cierra, casa adentro, 20. Izquierda 3 en cruce, aquí se derecha a izquierda, 5. Y derecha 6 se cierra, 4. A izquierda 2, a derecha a fondo, 10. Perfecto, sí, sí, vamos, vamos. Cuidado, freno fuerte para horquilla izquierda, 50. Derecha 4, a izquierda 4, corta, 50 Derecha 5, corta y freno, a derecha 5, sobre puente y derecha 3 Izquierda 5, corta, a derecha 4, se estrecha, se cierra, a izquierda 2 A derecha, a fondo, se cierra, 4, larga, sigue ya lo llevo chicos, vamos. 30, derecha fondo y meta. No me lo creo, chicos. No me lo creo. No, no, no. Se ha tenido hasta que cortar el vídeo, chicos, porque he hecho casi 60 minutos de vídeo. ¿Vosotros sabéis qué es eso? Dios, una locura. 17 minutos con 40. 17 horas con 17 minutos y 964 segundos, chicos. Madre mía, esto es una etapa muy larga, chicos. No sé si ponerla porque son 21 kilómetros. Pues si la voy a poner, venga. No se puede ni poner, chicos. Ni está recopila ya veis. Muy bien, pues ahí estamos con una penalización de 16 minutos. centésimos como se... Como, yo creo que son 6 minutos. Y bueno, pues vamos a seguir avanzando chicos, ya nos falta la super especie la Power Stage de Luceran Reverse. Y bueno, estas es cortitas son 6 kilómetros y ya pues lo dejamos chicos, justo. Pues ya, ya estoy jodido, ya tengo el morro ahí pues casi medio roto. Y bueno, pues vamos a echar la última, chicos, vamos allá. Todavía nos queda fuerza y cuerda para la última. Derecha, fondo en cruce y derecha cuatro larga, bueno, se cierra, sale. A qué tal nos sale. Izquierda de 5 a 4. Que no hemos tocado de la. Casi 21 minutos. Apreno fuerte para horquilla de izquierda a derecha a fondo. Qué pedazo de tapa reina. Hemos hecho ahora mismo. Qué pedazo de tapa. Izquierda 4, corta se estrecha. Izquierda 4, a derecha 5 se estrecha, 30. Y horquilla derecha, 80. Cuidado, derecha a fondo, pases a la izquierda, 6, se cierra. A la derecha 3 abierta. A izquierda 5 se cierra. A derecha 3, 20. Izquierda 4 media. Y derecha 5, baches. A izquierda 4 corta, 30. Derecha 4 se cierra. A recto a izquierda sobre puente y recto a izquierda 30. Oops. Sí a 5, se cierra 2, A izquierda 2, abierta Y derecha 5, se cierra 2, 30 Izquierda 3, se cierra a derecha a fondo izquierda 5 e izquierda 3, e corta a derecha 4, corta Freno para horquilla izquierda y derecha 4, corta sobre cima. 30 Pido. Izquierda 3 corta, sigue y derecha 4 se cierra. A izquierda 4 media, 30. Recto a derecha sobre puente y derecha 2. 40. Izquierda 5, más 30. Derecha 3 corta, izquierda 2 corta, derecha 3. derecha 2 corta sigue izquierda 2 corta 30 horquilla derecha tenemos derecha corta la rueda también lo no se ve ahora tenemos otro panel puesto y derecha 2 corta izquierda 2 corta con que están también tocados a no izquierda 4 corta este derecha 4 80 llevan de horquilla este izquierda este. sin corte 80 Giros llevan una fuerte para horquilla el... derecha sin corte A izquierda principal. 3, estrecha sobre puente 30 Izquierda 3 corta, 30 Izquierda a fondo, vale, 30 a más sobre Derecha 4 subiendo. corta, a izquierda La... 3 sin corte Abierta, 5 A derecha a fondo, se superó, 80 Se superó, superó. Derecha 30 a izquierda a fondo, 50 Derecha 6 corta, a izquierda a fondo y peligro, cruce izquierda a derecha 5, se estrecha sobre sin 30. Freno para horquilla izquierda, 30. Batilla. Izquierda 4, corta sobre cima. Y derecha 4, se estrecha y derecha 4, corta 30. Cuidado, horquilla derecha, 80. Corta. A derecha 4, media 80 Derecha 2, sigue sin corte A izquierda 3, corta 50 Izquierda 3, corta Se estrecha A Izquierda 4, se estrecha No, no me jodas Mítica, no a derecha 4 se cierra 3 corta. A izquierda este 4 y derecha de 4 crítica. corta, 20. Cuidado ahí. Derecha 4 corta, no, freno no para horquilla izquierda. Y sigue no, al bien, medio no, para sí, giros no, a izquierda no. 5 corta. 30. Izquierda 5 media. Se cierra a derecha 5. Freno. Cruce derecha 3 a izquierda 5. 100 A Derecha 5 corta, a izquierda 6 se cierra A giros, 50 Cima, a izquierda 5 se cierra, a derecha 4 corta A izquierda 5 Y derecha 4 corta y meta Llevo, llevo, llevo chicos, vamos, vamos Vale chicos, 5 horas, 5 horas y 11 minutos con 8 segundos, perfecto, pues ahí estamos chicos, nada, le damos a siguiente, 33 horas y 49 minutos con 992 segundos, perfecto, con esa penalización de 16 minutos y estamos arriba chicos, ahí estamos, con 33 horas, 49 minutos. Y 99 segundos cristian ole ole cristian ready con 34 minutos y 50 con 34 54 minutos y 32 segundos segundo cale segundo. robampera que es que es otro también bueno pues ahí empezamos ya habéis visto los demás abajo nosotros en top estamos primeros pues siempre empezamos arriba lo más alto y bueno con 30 puntos que es lo básico con lo que empezamos nada más empezar y bueno pues ahí vamos nos dan 31 31 mil 143 dólares tenemos aumentamos <risa> aumentamos a 46 mil 100 mil 123 dólares luego tenemos dos, luego nos han dado 2668 de experiencia lo estamos dentro de los buenos términos, tenemos un 32 tenemos más 32 de puntuación de Citroën con la casa y luego el estado del coche nos ha bajado un poco a 36, a menos 36, así que eso lo recuperaremos ahora y ganamos moral por 3 ahí está, ganamos el primer trofeo de no invertir o el corto plazo nos dan 40 4.589 dólares y tenemos setecientos 50 50.712 dólares en total y más 5 de repuntación para la casa Citroën. Ahí ganamos nuevos miembros, tenemos fisio, un fisioterapia, fisioterapeuta perdón francés, Nasir, Farlane con 39 de formación y luego Canstanton, creo, que es Checo 54 de cálculo, así que genial muy bien chicos, pues ahí está, ahí está el rally de Monte Carlo, el, el primero y el más complicado, ya lo habéis visto uh. Vale, ahí estamos chicos, ya hemos terminado en este rally, vamos a ir al punto I más D, tenemos dos Y esto pues se nos ha bloqueado porque estamos en otra casa obviamente, pero tenemos desbloqueadas más cositas Esta vez voy a gastar aquí, voy a ir chicos a habilidad por ejemplo famoso Vamos a mejorar la reputación de cara a cara a los constructores, ya lo tengo también amistad productiva, aumenta todas las ganancias obtenidas por cumplir el objetivo vale, esto lo necesito ahí está y este punto más D, pues le vamos a poner reducción de la distancia de frenado, ajusta la distribución del peso durante la frenada incrementa artificialmente la efectividad de los frenos pues lo vamos a poner ahí estamos y bueno, tenemos una experiencia ya estamos al 19 de experiencia y bueno, podemos contratar a gente pero, vamos a cambiarles, vale vamos a meter a Nicolás Forbes no a Atori Knight por ejemplo, que es italiano ahí está mecánico o sea, vamos a cambiar a otra vez al suizo fijaros el jaramillo le vamos a meter ahora y vas a meter a Matilda Raymond otra vez. Ahí está. Roman Ramsey tiene muy poco. Se sí, le vas a meter también. Y puedo contratar a alguien. ¿A quién? Samas Lawless. Voy a cogerme a él, sí. Vale, me voy quitando aquí a gente. Eso es. Y vamos a ir contratando Perfecto Vale, vamos a ver si estarían los agentes Ahora sí Y bueno, ahí hemos uh, Hemos cogido el Joder, lo diré Hemos cumplido el objetivo Vale, aquí están la, las casas Que nos han hemos mostrado interés por nosotros Por las actuaciones que han impresionado A Skoda que me gusta escoda mucho Ford Que he tenido Ford Y aquí está pues nuestro rally de cosa De corsa que ya sabemos cómo es Y bueno estos son los costes Frenos 1630 Nos hemos dejado mucho en frenos No En el motor nos hemos dejado mal Por mil 000... Nos hemos dejado más Por 1988 dólares Nos hemos dejado mucho chicos Vamos a pagar Ahí está, 10.378 a pagar Vale, perfecto Y aquí está Rally de Monte Carlo ¿eh? Se trata de uno de, de los rallies más emblemáticos, impre, impredecibles Puede tener que conducir sobre asfalto, sobre nieve o ambos, los dos, como he dicho Sus intrincadas carreteras están flanqueadas por abruptos barrancos Que lo he dicho, que hay que tener cuidado con los barrancos Barreras de seguridad quita miedos y por lo que relativamente por lo que que relativamente despacio como he dicho yo con mucha concentración y la más mínima desviación despiste se paga caro los pilotos deben demostrar una gran capacidad de adaptación según van dependientes colina arriba o cuestas pasando por asfalto y nieve y todo entramos de unos pocos metros. La Habéis visto que a veces se reducía todo. Es necesario contar con una relación de transmisión corta y suspensiones firmes. Además, elegirme los neumáticos es crucial. Ya lo habéis visto ahí. Y bueno, chicos, pues yo con lo vamos a dejar por aquí. Pues esta parte. Ha sido un placer estar con vosotros. Y bueno, pues yo, yo mañana mañana mañana yo ya me despido mañana haremos mañana volveremos a jugar por la tarde y bueno pues espero que os haya gustado que os haya, que os haya gustado chicos ya sabéis activar las suscripciones y la campanita comentar dame un like y bueno pues yo soy más gaming y nos vemos adiós chicos chao